Hola amigos, en esta ocasión le voy a enseñar cómo yo me maquillo, a ver si le sirve de algo, solo con tres cosas: con rime labial y un lápiz que es para delinear la boca, para que le dé una forma bonita. Vamos, voy a borrar mi cabello. Este pasito, tum, tum. de ver China. <risa> ya. O sea, como el ríneo. Voy a traerme un espejo más rápido. Me consuele mis penas mi corazón. Listo. Ya va quedando, ¿ves? Ya tengo más pestañas. vamos avanzando tengo más pestañitos ahora sí eso de acá también lo voy a utilizar para las cejas pero solo poquito para que hay que peinarlo la cejita para que estén muy vamos con el labial primero mira yo para hacer el, el para pintarme el labio yo utilizo el lápiz para delinearlo para que sea se más bonito. Hoy mucho que te amaba. Tú que tantas cosas vivas, me decías. Ahorita le enseño cómo quedó. Ya está, el lápiz lo utilizo para que lo dé forma labio, para que se vea espectacular. Y ahora sí le vamos a poner labial. Listo, ya quedó, ¿ves? Y ahora vamos con el rime le voy a echar un poquito aquí para peinar una cejita. Que Bien. Voy a utilizar esto porque eso tiene más que. Ya ver. Voy a buscar un nuevo amor Chicas con las manos arriba ¡Hey, hey, hey, hey! Listo amigos, así quedó Solo si te gustó, comparte, dale me gusta Y suscríbete a mi canal O sea, así de sencillas Sin base, sin nada Así quedó Pues si te gustó también puedes Puedes hacerlo en tu casita, rapidito y fácil. Chao chicos, cuídense.